Para mí la herramienta fundamental, y esto es algo que yo creo que compartimos mucho en la academia y en otros ámbitos, sin duda sería el agregador de contenidos, el lector, eh, donde vamos recopilando toda la información que luego vamos consumiendo día a día. Para mí esa sería posiblemente la herramienta donde paso más tiempo. Luego ya para compartir o para interactuar, lógicamente utilizamos las herramientas de, de manera distinta. Yo vengo descubriendo en los últimos tiempos, para mí Twitter era una de las herramientas más utilizadas, y en los últimos tiempos, no sé si es una cuestión personal, pero la vengo utilizando menos y me estoy desarrollando más en Facebook, porque también Twitter se ha convertido como en un pim-pam-pum continuo demasiado saturado y, y permite te exige mayor trabajo de filtrado para, para poder estar al tanto. Entonces, ese, en ese sentido, Facebook parece que permanece de momento un poquito más limpio. ¿no? Y luego tenemos otras herramientas. ...que lógicamente utilizamos de manera más personal, en mi caso podría ser tal vez Instagram. ¿no? Hay otras como Pinterest en las que yo no consigo todavía darle una utilidad clara... ...pero que ahí seguimos eh, experimentando con, con ellas. ¿no? Pero eso serían las fundamentales. Luego ya pues eh, tenemos Tumblr, tenemos Podcast, tenemos de todo lógicamente. ¿no? Y bueno, el blog, por supuesto, el blog siempre será la herramienta fundamental. ¿no? A mí siempre me gusta decir que el blog es... Eh, tu casa nodriza, ¿no? es, es tu casa y el resto de las redes sociales serían como una embajada de tu casa, donde te, tú puedes recibir a gente para luego llevarlos a tu casa. Pero siempre tus contenidos tienen que estar en tu sitio, eh, bajo tu estricto control. Bueno, pues tendríamos que distinguir entre herramientas para crear y herramientas para comunicar. De las herramientas para crear, yo creo que hoy en día no es mi favorita, creo que es la favorita del mundo, es Wordpress. ...y herramientas para comunicar... ...pues es más complicado... ...porque hay muchas que son complementarias... ...y es difícil utilizar una sin utilizar otra... ...pero tú me has pedido que me quede con una... ...y aunque probablemente muchas personas... ...no iban a estar de acuerdo con esta respuesta... ...muchos profesionales que se dedican a comunicar... ...en redes sociales no iban a estar de acuerdo... ...pero la que yo elijo sería Facebook. Bueno, sirven mucho... Eh, ...redes profesionales como LinkedIn... ...te sirven para entrar en contacto con... ...con muchas personas de las que de otra manera... ...probablemente no tendrías acceso y de una manera muy, muy rápida. Eh, nosotros en el mundo de, de la universidad, lógicamente, utilizamos los eh, gestores de referencias bibliográficas... ...que para mí, yo creo que han dinamizado también las clases, ¿no? Porque, afortunadamente, cada vez más en los planes docentes tenemos asignaturas que tienen más que ver con la actualidad. En mi caso, por ejemplo, tengo una asignatura de programación de televisión. Lo que hablamos todos los días eh, es de audiencias, de nuevos formatos, de lo que se está haciendo en otros países y esto me permite estar ...continuamente lanzándoles eh, artículos... ...sobre lo que se está haciendo prácticamente el día anterior... ¿no? ...sobre las audiencias del día anterior... ...sobre lo que se ha estrenado el día anterior... ...o en esa semana... ...y, y eso también hace las clases muy, muy dinámicas... ¿no? ...y los gestores de contenido tipo... Eh, ...Mendeley o Zotero... ...pues para nosotros son una, una maravilla en ese sentido... ...porque vamos almacenando hay un montón de cosas... ...que luego podemos compartir con, con los alumnos... ¿no? ...entonces las referencias bibliográficas tradicionales... ...son muy interesantes... ...pero yo creo que los alumnos agradecen mucho... Eh, ...todo ese movimiento de la, de la actualidad, al menos en nuestra área de la comunicación. ¿no? Bueno, con los bloggers. Con los bloggers, porque aparte a mí me posibilitaron eh, lanzar unas ciertas exclusivas... ...que tuvieron una enorme repercusión social y mediática. También, eh, en contraposición, sufrió una enorme censura por un político eh, socialista... ...que eh, nos exclusivas bastante para él... Y después, eso trajo consecuencia que a mí me censuraron en los grandes medios de, de España, en las grandes televisiones. Y la única forma que yo tengo yo de incluso de publicar mis informaciones para huir de la censura, son las redes sociales, Blogger, el, mi blog y también YouTube. Pues de la que más he aprendido realmente de Facebook. Porque se, la, es de la que más, más tens, más, hay más gente en ella. ...y la gente comparte un montón... ...y mira un montón de cosas... ...y comparten un montón de cosas muy interesantes... ...otras no tanto... ...y puedes ver la idea de cada uno... ...y la verdad que me resulta bastante interesante. Bueno, a medida que esto va creciendo... ...y que vamos desarrollándonos... Eh, ...me sorprende conocer, no las empleo... ...pero sí saber eso, que hay redes sociales para, para todos... ¿no? De, ...desde el, el que le gusta la cerveza... ...pues hay redes especiales para ellos... ...o, o el que le gustan los animales... no ...para perros, para gatos, para, para docentes, para para ricos... Eh, es, ...es curioso, no las, no las empleo... ...porque bueno, no, no, no tengo ocasión... ...pero sí saber que, que al final... El, ...digamos que tu público, tu cliente... ...o, tu, o gente que tiene tus mismas inquietudes... Eh, ...están más allá de Facebook o de Twitter, ¿no? Eh, sí, tengo, tengo una... ...bueno, estoy todavía probándola... ...estoy en fase de prueba... Eh, ...no recuerdo exactamente el nombre... ...pero es una de gestión de grupos... ...gestión de grupos en redes sociales... ...por ejemplo, en Facebook... ...y te permite extraer esa estadística... ...de una forma llamativa... ...publicarla y crear interacción después en los grupos... ...con esas estadísticas, porque hace que la gente... ...un poco compita por ser el que... ...el más popular o sea el más... ...el, el que más eh, publica o el que más cosas hace... ...en definitiva es crear eh, esa competencia sana entre la gente... ...y como yo también gestiono comunidades... ...es una forma de dinamizar los grupos. Eh, la que te comentaba antes de Trello... Eh, ...ahora mismo se ha convertido en una de mis herramientas fundamentales... Mm, eh, con la pluralidad de cosas que yo hago y que me imagino que hacemos casi todos ¿no? en el día a día eh, y con, en nuestro caso muy especialmente porque somos una empresa que tiene mucha diversificación de proyectos y tal, yo tenía un problema claro de gestión de tiempo. Entonces, eh, eh, a raíz de leerme un libro muy famoso que es el de Organízate con eficacia, ¿no? el de uh, Do the right thing o Getting Things Done, getting things done. Eh, eh, necesité encontrar una aplicación que realmente me permitiera organizarme de esa manera. ¿no? Entonces ya me habían hablado de Trello y Vamos, y es un cambio total, eh, eh, es la única aplicación que ha conseguido sacarme de la agenda de papel, porque es, yo en ese sentido siempre he necesitado y sigo utilizando la agenda de papel, pero eh, ni PDAs, eh, lo había intentado, pero nunca había conseguido realmente incorporarlo a mi rutina, y tal, yo sí lo he conseguido, y es una aplicación estupenda, vamos, la recomiendo muchísimo, eh, es muy fácil de emplear y realmente te simplifica mucho las cosas. Mucha gente pregunta, ¿eres de papá o mamá? ¿Eres de Facebook o eres de Twitter? Yo no podía renunciar a ninguno de los dos. Es verdad que sigo más al minuto Twitter, pero Facebook yo creo que, que es la clave. Es como, es como la materia prima de una gran red social que puedes compartir un montón de información. Eso es YouTube. YouTube es, es fundamental. ¿no? Es fundamental porque ahora, ahora, yo no sé si habéis fijado, está todo virando hacia el vídeo. Está todo mirando hacia el vídeo. Cuando publicas en Facebook, el impacto es mucho mayor si, si publicas un vídeo así si publica una foto. Y sobre todo, YouTube es una fuente de ingreso. Tienes que ver que nosotros andamos ya, nuestro canal tiene casi 11 millones de visualizaciones y ya estamos ganando aproximadamente sobre unos 600, 700 euros al mes. Así es cuando te estás revirtiendo... El, te está el, el el retorno de inversión que se dice y después el 40% de nuestra facturación real dentro de la empresa viene a través de redes sociales. Pues no sabría qué decirte porque realmente creo que la potencialidad de cada una de las herramientas es tan grande y, y te permiten hacer, es decir, si sabes utilizar eh, cada una de las herramientas, te puede permitir tantas cosas.